Los celtas llegaron a Galicia en el año 700 a.C. Esto quiere decir que pobaron tarde en la ausencia de su historia. Los celtas vivían particularmente de la agricultura. E Sábese que fue una población muy desenvolvida por unos restos que ahora os llaman castros. No se sabe mucho sobre la vida, la organización política o la religión de los celtas. Pero aún así, hoy en día tenemos lendas gallegas que nos contan más o menos cómo era su vida antes. Como en todos los pueblos en guerra, eran las que hacían los trabajos. Pero aún así no se consideraban inferiores que los hombres, ya que podían elegir a sus amantes eh, cuando perdieran su agresividad. Que eso no era un elemento tan importante en la religión cristiana. En los cada uno era libre por sí mismo, así que, por este jeito, no había muchos esclavos. Aparte, el chefe tenía que ser digno de liderar a su tribu, ya que estaban divididos en, eh, en povos de una dinastía fija. Los autores gregos y e romanos describen a los celtas como personajes turbulentos. Todos los celtas tenían un estilo colorista y bien ornamentado, con tendencia a la mezcla de colores llamativos. O liño Foi, la materia más antigua usada por los celtas. Alá Foi, la materia prima más usada desde que se comenzó a criar a armadura de piedra, postes de madera y e ramas entrelazadas entre sí cubiertas de palle. Alrededor de las vivendas había unas hebes que servían para guardar alimento y e hogar. Los celtas no fijaron ningún templo hasta romanización. Los druidas, sacerdotes de esta cultura, usaban para oculto Árboles, centenarios, bosques y e covas, etc. Oculto basábase en la interrupción de o Oshim era reflejo del mundo humano, pero mayorado y mucho más agradable. Entre las plantas eran consideradas sagradas o roble o tocho, a encina e o abelán. Además, dos árboles quedan. Las eh, letras do agam, también llamado alfabeto de los bosques. Los animales sagrados eh, para los celtas eran o cervo que representaba o bosque, o oso que representaba a fuerza, la realeza, el poder, y e o chavalí que representaba eh, a los guerreros que vinían de las luchas.